audio que, para, que lo que me cuenta esta chica, se escucha sí, lo que me que lo que me cuenta, lo que me cuesta, no, no tabú. lo que me cuenta esta chica es que pensó que la cartera era la de su amiga ahora, yo pienso que digo, si yo me olvido de una cartera yo le digo, che te vas a fijar el baño, es una cartera tal y tal de tal claro. color, fíjate si es esa." como que uno da una descripción como que es fácil de identificar, pero bueno Quiero creer en la buena voluntad. Y claro, creer claro, en... claro, claro. No, no, yo no, no creo en la buena voluntad. voluntad, porque la verdad que te llamó después que vos hayas publicado en Twitter que te habían claro. robado en la gala. Si no antes no te había llamado. Aparte, si sabe? ella pensó que era de su amiga. Salía del evento, se daba cuenta que no era amiga y o volvía y se la daba a alguien de seguridad se o te llamaba en ese momento. No, pero Vi una ver, Chanel. y se, ah, no, sí, no. se, sí. se tentó. No, se se se tentó. no te puedes tentar con un sabuchito, con un sabuchito no, de miga! Sí. No, no, no, no tonto. Tonto. Tonto. Tonto. Tonto. Es una tentación más cara. O sea. claro, claro, yo claro, te juro que no puedo creer que existe una cartera de 3 lucas. Me hace un montón. Vamos a buscar No, no, Podemos buscar modelo a todo esto. 3 mil dólares. Quedaron en encontrarse para que te devuelva la cartera, te la va a mandar. Me la va a mandar casa. hoy. No se me van la a va ver. Mandar hoy en mi casa. Porque imagino, ¿En qué te, te la va a mandar, mandar ojo, eh? Claro, sí. guarda. No Estábamos viendo dónde que vivís. se comentaban, que le comentabas, le ponías me gusta a, los, a las publicaciones. Le dijiste onda, pepe, ¿por qué lo hiciste o, o creíste sí, en lo ahí. que ella te dijo? No quisiste confrontar. Eh, lo que pasa es que me lo explicó de una manera Y me dio, me dio un poco de pudor de Decirle en la cara, viste No, te que no le creíste, no le creíste ¿Qué explicación te dio? Está la cartera ahí Me dijo, mirá Justo ah. una amiga mía se había ido y me dijo Me olvidé la cartera en el baño, por favor anda me dijo que ya se estaba yendo Pasó por el baño Y, y estaba mi cartera Ent... Y pensó que la era, era mi y se la llevó Pero perdóname, Majo si fuera así la historia, a ver, intentemos creerle a esa versión. Si fuera así, vos le sacás una foto a la cartera y se la mandás a la amiga y le decís, che, ¿es esta la que te ¿Es olvidaste? Esta. Digo, si ni siquiera haces eso, y más por los videos que, que el ocho tiene, que... da la sensación de que es bastante endeble la excusa. Uh -huh. El tema sí, es, es lo... que... Para... A ver la cartera, la, claro, puedo, la puedo ver, ver, mira, las... ver. Cartera. la cartera. Le vamos, vamos a regalar va. un millón cuatrocientos no diez mil pesos argentinos, vale. Mira, yo wow. te voy a contar porque Ay, bueno, cara, a chiquita, mí chiquita. el tema de las carteras me vuelve loca. Esta cartera, que Majo dice, son es de mil dólares, tiene una reventa de siete mil dólares. ¡Ah, es un negocio! Claro. Ya la salgo a revender, ahora me la revuelvo. Claro, no no no, claro. no, hoy la compramos. <risa> Es una cartera que ella se compró en un dólar, que ah, no valía el dólar que vale hoy, hace ah, muchísimos pero años. No, ah, perdón, ¿no sos hay que está? Está? El no dólar. Pero a ver, la diferencia, ¿cuál la... mi primera? La única que me compré. Sí. O sea, pero igualmente esto estoy, fue hace Pame. mil años y la cuidaba, porque era la única que tengo. Sí, y la cuidaba por compre, el valor no. que sí. tiene. Sí. Hoy Canelia tiene una reventa muy alta. Hay un dato que no es menor, que puede llegar a resolver esto de una manera. A ver. En su última historia, de su cuenta de Instagram, sí. Sí. esta mujer mm. posteó... Carlos, por favor, Carlos, da... no, no, Igual hay... ¿Cuántos no, millones de personas? tranquila, no voy a ¿Cuántas millones de personas de la farándula postearon el último... No. Bueno, pero en la última historia, sí. uh -huh. ¿sabés lo que posteó ella? No. ¿Qué? Sí un lugar donde se venden carteras de altísimo costo usadas. Sí. O sea que también puede o sea, un vender. Ah, claro, ah un puede revender. Ah, Está en ah. Rodríguez Peña. No ¿Por sé. Por eso... ¿Qué? ¿Qué? No, ¿Qué? ¿Qué? Ah, revenderla, claro, claro, no, no, no. que le Ah, Está buenísimo. Bueno, claro. después te paso el dato, si querés. Por eso <ríe> no es un dato la <ríe> menor la el valor de la, no, la cartera no. No. con la reventa de claro. la cartera. Sí. Porque hoy están el Hermes con las marcas ver, que más... Rec... No, rec... esta es una aplicación. No. En algún momento tuve mi vestidor ahí, que se llama El Vestidor. Sí. Uh -huh. Que está buenísimo también, ¿eh? Ojo. Es pero, la moda que viene, el reciclaje. No hay que comprar y vender. Me quedé ahí lento. La señora que publica, Carlos... Sí. ¿Qué, qué es lo que ella publica un lugar de revista un, de carteras donde hay muchas carteras de, de, de que son caras Justo. Que son sí, muy deseadas sí. por las mujeres. Pero es el, el, el último Carlos... posponente. Podría ah. ser, Carlos una hipótesis de que deja esa cartera en consignación en ese momento. O lugar que estaba de... viendo cuánto podía venderla o claro. revenderla a claro. claro. no, no, no. no. La quería revender. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Se ¿Cuánto se ríe? porque sabe que la recuperó a la cartera. Si no, no se si cómo no estaría llorando. No sé. ¿Sabes lo que fue ayer? 7 mil dólares. ¿Lloró? ¿Con lágrimas. pero no, me pongo a llorar. A mí me ya robar una llorada y me pongo a llorar. Yo tenía que venir acá. ¿Estamos hasta las 4 de la mañana? y Majo decía... Ya te digo, locho responsable me decía, tengo que trabajar mañana y claro, por no el, todo la todo. De Vasco. No, pero 4 de la mañana, ya teníamos la cara de la chica. Ya teníamos la cara de la chica. Ya teníamos, eh, cómo, había ya teníamos eh, ¿cómo había salido con la cartera? Ya habíamos solicitado que entreguen las cámaras. Y Majo... Quiero ver en dónde estaba sentada, me decía Majo. Mostrame la mesa del salón. Ya basta, Porque yo quería saber el nombre, el número de la mesa para ubicar el nombre, porque así era más fácil. Claro. claro. El claro. tema es cuando hay galos no famosos, todos postean con el hashtag de la noche, de la noche. Claro. La... Claro. Bueno, entonces seguramente va a estar en varias imágenes. ¿Ya tenés la ubicación Pero... de la mesa? <coughs> ¿Con quién estaba? Claro. ¿Sí? No, no tengo no tengo la ubicación de la mesa porque ya directamente... Pero... Yo... Iba a mandar las imágenes que tiene el 8 ahí. Lo que sí y, tengo... Y directamente recibí el llamado, entonces, bueno, ya está. Ya, está, ya como que ya está. Ya está, claro. ya está Lo que sí tengo es esta persona, que estoy viendo el Instagram de quien creemos que es. Mm. No, no es quien creemos bueno, que es. Bueno, es? es, perdón. Es? es la persona que tenía la cartera. Sí, o sea, sí, es la persona. Sí. No sabemos y las intenciones con las que vestido la vestido de coso con el vestido que tiene acá. O sea, coincide. Ah, bueno, pero una, sí. ma, Majo, una persona No, la persona la tenemos ya. Claro, la, la persona la claro. tenemos. Ma, Majo, hoy... Se siente más aliviada, la persona la llamó. A veces a uno le da okay. vergüenza ah, hasta los argumentos sí, de mentira sabía. que plantea otro. Pero si no hubiese pasado esto a la mañana, Majo, ¿cómo hubieses actuado? Si no aparecía no, esta mujer que te encontró una cartera iba perdida. A iba a ir a fondo claro. con las imágenes. iba En realidad, como Hace no quiero comprometer a la gente claro. del hotel, porque se, la verdad es que la seguridad del hotel y sí, sí, se potestaron increíbles. Y no puedes comprometerlo. Ya, tengo, ya tenía el teléfono yo y del encargado de seguridad para llamarlo, me hicieron que lo llame a las 14:30 para que me autoricen a darme las imágenes. Y con claro. esas imágenes se les llevaron a los organizadores a ver si la ubicaban mm. a esa chica. Iba a hacer eso. ¿Y qué, te... qué intenciones tenías, Majo? ¿Qué te dieron ganas? Imagino la bronca primero. Eh, hacer ¿Te dieron ganas de ubicarla, llamarla por teléfono y decirle, mira, o sea, tengo las imágenes, devolverme la cartera, nada, eh, claro. te, bueno? eh, en buenos no términos no y más? todo, pero digamos... Vos no, Necesitará, no tenés vos, ¿te intenciones no, no, no, no, no. De, de denunciarla, nada. ¿Vos crees que te devuelvo tus cosas? Yo te la denuncio. Yo la denuncio. Yo también. Y correspondería no banco, porque... Porque va a seguir trabajando a ver, y va a seguir estando no, no, en los es eventos, sido, va a seguir robando Esa ha sido la concurrente a esta fiesta, con sí, lo claro, cual claro. puede volver a pasar, desgraciadamente, se sí, puede afanar otra cosa. Sí, claro. Por una persona claramente. que afana la que cartera, aparte, te afana un teléfono, te afana la billetera, cualquier ¿sí? cosa. Decí que, cosa? Eh, decí que nosotros no decimos el nombre de esta persona, porque sí. si no esta persona nunca más puede entrevistar en un evento, nunca más... Eh, ¿Por porque qué? Toda... Si esta persona tiene su explicación, digo, bueno, estamos juzgando... Porque es una explicación un poco rara, Pero no somos la. La justicia. Bueno. bueno y acá la la vamos a dos ver, el, el Pero ¿tiene existe realidad? la posibilidad que sea cierto lo de ella, como existe claro. la posibilidad que no. Pero estamos juzgando a alguien bueno. y no la estamos nombrando justamente porque no tenemos eh, la certeza que haya querido, claro. que bueno, intencionalmente Pame, haya robado Marta. Existe la posibilidad que sea cierto lo que ella dice. Pero te...